Conversación, Almudena, solamente voy a dar un paso atrás y ese. Este. Y quisiera hablar un poquito del 2016, en donde todo lo que yo también me documenté, vi que habían cerrado un fondo en 35 millones de euros. De esos 35 millones, de ese 2016, son varios años, estamos hablando de varios años. Sí. Cuéntame cómo ha evolucionado el, el fondo y cómo has evolucionado tú como persona. Sí, que es verdad que, que durante todo este tiempo, eh, lo que hemos hecho mucho, además de, de, de hacer nuestra, nuestra actividad inversora, hemos invertido en, en alrededor de 30 compañías, hemos, hemos analizado pues, más de, de, de, de 600, 700 con, eh, proyectos, o sea, hemos tenido relación con muchísimos centros de investigación y universidades. También hemos podido analizar el ecosistema europeo, el. Cómo estábamos aquí en España, cómo estaban en otros países, qué es lo que a nosotros nos interesaba y otros fondos de Science Equity, eh, que son fondos de transferencia tecnológica, antes eh, llamados en otros países, cuál era nuestra situación. Y un poco yo creo que lo que hemos evolucionado es que nos hemos posicionado como, como un, un fondo dentro del mundo del Science Equity que, cre que queremos crear comunidad, que queremos crear... Pues esta industria del science equity, posicionarla, ¿no? porque creo que Osvaldo, como todo, eh, hay, que, hay que también dar visibilidad a lo que haces y, y el mundo del capital privado... Que, que a lo mejor, bueno, pues eh, como ahora es el private equity y el venture capital, pues que vea al Science Equity como ese nuevo asset class, ¿no? Entonces yo creo que lo que hemos evolucionado mucho, aparte de la operativa, como te hemos dicho, aparte de, bueno, pues de, de, de, de, de, de trabajar el día a día con todas nuestras participadas, que es un trabajo muy intenso, es en crear comunidad, en estar todos los fondos de Science Equity europeos unidos y, y, y hacer crecer esta industria. Hay que meternos por ahí, el Science Equity, eso me encanta. Vi que pusieron ustedes la bandera. Esta es nuestra bandera y me parece súper importante, ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué hay en tu agenda ahora mismo, Almuena? Me refiero, con, con, o sea, en tecnologías, en ciencia, ¿qué estás buscando que digas esto tiene que cambiar el mundo pronto? Pues eh, lo, lo bueno que tiene la ciencia es eso, o sea, nosotros tenemos retos, ¿no? Las la Naciones Unidas, no lo digo yo, lo dice Naciones mm. Unidas, lo que ha dicho es tenemos unos retos delante de nuestros, retos de sostenibilidad, retos medioambientales, energéticos, de todo. Y son retos porque no hay tecnologías a día de hoy en el mercado disponibles para solventarlos, porque si no, pues ya no tendríamos retos. Entonces, lo que ha dicho Naciones Unidas es que la ciencia es el... Es la llave, es la llave para poder resolverlos y efectivamente es lo que hace VIABLE. Lo que nosotros tenemos en mente es pues esos objetivos de desarrollo sostenible que se han marcado para gestionar mejor los residuos, para, para gestionar eh, mejor el agua, para poder dar respuestas eh, pues a una mejor eh, una mejora energética. Todo lo que nos afecta a nivel de sociedad la respuesta está en la ciencia y Be Able, el Science Equity, lo que hace es transformar, identificar en ciencia esas tecnologías y transformarlas, y transformarlas en esas mm, soluciones, que, que, que yo es lo que digo, porque parece que, que lo que hace es el oh, juego, parece que es como de, de la NASA, ¿no? No, no, al final, aunque las tecnologías sean muy complejas, la solución es muy sencilla. O sea, el producto al que nos transformamos es sencillo porque tiene que dar una respuesta a, alguien, a algo que está en nuestro día a día, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tecnologías nosotros buscamos? Pues nanotecnologías, materiales avanzados, eh, fotónica, micro y nanoelectrónica, biotecnología, eh, biotecnología industrial, computación avanzada... O sea, aquello que, que, que sale de la ciencia tal cual y que tiene ese potencial de transformar la sociedad. Permíteme preguntar lo siguiente. Digo, al final tú tienes estos inversionistas que están esperando un rendimiento, ¿cierto? Porque ellos te confían un recurso y, bueno, a 10 años, a 5 o a lo que sea, pero se busca este rendimiento. Dime una cosa, ¿cómo encuentras eh, cuando, cuando vas con estos investigadores, con estos, yo les llamaría founders porque son fundadores de una compañía de alguna manera o de alguna tecnología o de alguna iniciativa, ¿cómo los encuentras normalmente? Te pregunto porque no necesariamente un científico tendría que ser un buen empresario o, o viceversa, un empresario tendría que ser un... O sea, si sabes, entonces, no me imagino cómo los encuentras, qué es lo normal con ellos, eh, cómo los empujas para que sean exitosos, por ahí va mi pregunta, ¿sabes? Pues eso es muy buen es muy buena pregunta, Osvaldo, porque yo creo que es una de las claves. Eh, a ver, yo, yo soy yo, ingeniera de Teleco, doctora en Biología Molecular. Yo he trabajado en ciencia y dejé la ciencia porque quería hacer algo con la ciencia. Entonces, una cosa de las que entendí después... Fui emprendedora, creé este, este tipo de empresa, me pegué todas las tortas del mundo y aprendí qué funciona, qué no funciona. Y, y después pues, eh, llegué al mundo del venture capital. Entonces, una de las cosas importantes es que, a diferencia a lo mejor de otro tipo de tecnologías, como pueden ser las, las TIC, ¿vale? donde bueno, pues, tú tienes una idea y entonces esa idea, tú eres un emprendedor que, que creas la empresa. Esto es diferente. Esto sale de un centro de investigación donde un investigador que quiere ser investigador, le encanta ser investigador y tiene una carrera exitosa, eh, ha descubierto algo. Entonces hay que ayudarles también a que eso pueda llegar a la sociedad sin que tengan que abandonar a lo mejor lo que ellos creen, ¿no? lo, que ellos, lo que a ellos les gusta. Entonces nosotros somos un, un, una, un fondo que no, que, somos, que no solamente es no solamente aporta dinero a las, a, las, a las compañías, lo que nosotros también hacemos es crear compañías que sean viables e independientes, ¿no? Eso es muy importante. Y crear el equipo. Nosotros creemos que, que, que hay que crear equipos balanceados donde seguramente parte de, la, de, de, de los doctores ingenieros que estén desarrollándolo en el centro de investigación pasan a esta compañía para seguir desarrollando desde allí toda la tecnología. Pero normalmente hay que complementarla con otros perfiles más a lo mejor de negocio y que en conjunto, haciendo un buen equipo, puedan salir adelante, llegar, llegar a conseguir que esa tecnología se convierta en un producto y llegue a mercado. ¿no? Entonces yo creo que es fundamental el ayudarles a estos investigadores a que tengan una vía para poder, eh, para que puedan ver sus tecnologías en el mercado y crear equipos. Nuestra, o sea, creo que crear equipos es muy importante, Osvaldo. Totalmente. Fíjate que qué bueno que dices eso, porque yo también tengo en la cabeza que el dinero es un commodity. Lo vas a conseguir. De alguna parte te lo van a dar, ¿sabes? Pero lo realmente valioso y, y el poder que está en, en eso, en el equipo, en el founder, en, en la persona que lleva todo esto a un mercado, en, en el que lo hace realidad, en el que lo escala. Entonces, casi me contestaste la siguiente pregunta. Pero vámonos a, a, a, lo, a lo siguiente, querida Almudena, que estoy disfrutando mucho la conversación contigo. ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Eh, es probable que por todo esto de COVID eh, del año pasado en el 20, ahora en el 21, que parece que ya vemos la luz no en el túnel, como que ahí parece que ya, eh, es probable que se venga una recesión en muchos países. Eh, ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás considerando? Ya lo platicaste con tu equipo, con tus socios, estos temas de, de recesión. ¿Qué, qué, ¿Qué piensan hacer, Almudena, ahí en Vivo? En a, a ver, eh, siempre... Bueno, cuando, cuando hay una incertidumbre en los mercados, yo creo que, que eso no es bueno ¿no? Para, para las empresas, para tomar decisiones de inversión, para, para, bueno, también para que empresas grandes apuesten para trabajar con pequeñas en desarrollo de nuevas eh, soluciones. ¿no? O sea, eso siempre afecta. Pero también yo creo que, que todo esto nos ha traído también un lado positivo. Y es que más que nunca, más que nunca, Osvaldo, hemos visto que... Que la ciencia no es de cuatro eh, bueno de cuatro enamorados de la ciencia. La ciencia es fundamental para la sociedad, es el futuro. Es el futuro que marca. O sea, es el futuro de una sociedad. La, la ciencia tiene que ser un motor económico para, para un país. Y entonces, creo que es un momento muy bueno para, para bueno, asentar lo que estamos haciendo. o sea Si queremos tener un futuro, si queremos tener eh, un sistema productivo que sea competitivo, un sistema productivo que sea más... Mmm, pues que, que se sostenga mejor frente a crisis de cualquier tipo, sean financieras, sanitarias, medioambiental, que es la que, que nos viene en un futuro. Tenemos que construir eh, un tejido productivo eh, avanzado, eh, eh, que sea competitivo, que dé puestos de trabajo, eh, bueno, pues para, para, para, para, para crear riqueza, para crear valor ¿no? en, en la sociedad, entonces no ha podido llegar el mejor momento el Science Equity, entonces bueno, siempre hay que ver el lado positivo y, y, bueno, y trabajar por esa parte. ¿no? Totalmente de acuerdo. La verdad que sí, ha cambiado bastante todo lo que ha sucedido por lo de la pandemia, pero ha, han florecido unas oportunidades bien interesantes sí. y me encanta que lo hayas dicho, no, la importancia de los científicos en el mundo, no, y entender eh, ese valor que tienen estas personas, no, más allá, porque de pronto la, las sociedades nos vamos con, con deportistas que no tienen nada de malo ser deportista o con artistas que no tienen nada de malo ser artista, pero eh, nuestros verdaderos rockstars sí tendrían que estar entre los médicos, los, los investigadores, definitivamente, no. Eh, bueno, me, me voy acercando a las últimas preguntas. Mira que nos íbamos ahí rápido en esta conversación. Y hay, hay un punto que me encantaría explorar junto contigo en relación a cómo es eh, este intercambio que tienes con los, con, con los investigadores y, y con los founders, como te digo. O sea, y en relación sobre todo a que, qué KPIs estás siempre viendo, Almudena, que, que siempre es lo que te, lo que te trae pendiente de estas personas que se acercan a ti, qué que, que, este, que, pues, que KPIs de rendimiento siempre estás viendo? A ver, eh, como antes has dicho, es muy importante, aunque seas un fondo de Science Equity, el, eh, la rentabilidad. O sea, esto realmente, Osvaldo, solamente va a ser, eh, bueno, una realidad si realmente eh, es rentable y realmente a tus, a tus inversores eh, lo que les das es invertir para obtener una rentabilidad con un impacto positivo, ¿no? para, para cambiar las cosas, ¿no? el, poder, el poner su dinero en, en movimiento para poder cambiar las cosas obteniendo un retorno. ¿no? Y por eso creo que tiene mucho impacto lo que hacemos. Entonces, los KPIs son los corrientes que tiene un Venture Capital al uso, eh, añadiéndole otros. Que, que yo creo que, que, que, son, que son específicos de este tipo de inv inversión, que es muy compleja. O sea, nosotros nuestras compañías, Osvaldo, son compañías que tienen tecnologías muy complejas, que además necesitan tiempos de desarrollo, son industriales, ¿no? eh, tiempos de desarrollo avanzados, que además requieren CAPES, requieren un conocimiento muy amplio, no solamente de, de, de lo que es a lo mejor el negocio, ¿no? la estrategia de negocio, sino también de la parte de escalado, de la parte de, de producción, de la parte de, de la propiedad industrial. Es muy importante eh, para estas compañías el tener una muy buena estrategia de propiedad industrial eh, entendida de la manera más amplia como patente secreto industrial y demás. Entonces por eso yo creo que este tipo de inversiones, al tener estos KPIs tan tan sumamente complejos, es muy importante que se realicen a través de inversores especializados como VIA Capital, o sea, fondos que realmente tienen una estructura y tienen un conocimiento para hacer un buen seguimiento y control de estas inversiones, porque si no son inversiones muy complejas. Claro, otro fondo no los entendería, otro VC se, se, se cansaría en el esfuerzo, ¿no? Sí, sí te entiendes, sí, exacto, ¿no? Se, se, se iría claro, para abajo. O sea, Claro, porque al final, eh, pues yo creo que a lo mejor en la parte, en una parte más avanzada, ¿no? En, eh, en empresas más maduras, bueno, pues el PL, el balance, todo. Eso es, eh, un vamos, una regla a seguir. Aquí también, pero adaptado a la situación, ¿no? Y vas controlando la evolución, que la evolución sea correcta y demás. Entonces, creo que, bueno, que ese, ese, ese añadido de KPIs es muy importante y el saber hacerlo es fundamental. Para no robarte demasiado tiempo, querida Almudena. Bueno, amigos de Interesante, estamos de regreso con nuestra invitada del día de hoy, Almudena Trigo. Ella es Partner Founder de Be Able Capital eh, desde España, que nos acompaña el día de hoy. Bueno, estoy bien contento, como te he dicho, con esta conversación. Estoy aprendiendo mucho y eso es muy bueno. Pero te voy a decir una cosa. Mientras yo investigaba acerca de tu persona, pues he visto que has hecho muchas cosas bien interesantes, ¿no? <risa> que estabas en ciencia, que estabas en investigación de cáncer, ¿sí? Investigación de cáncer y eso es... Estaba sí, tú en ¿tú el CENIO trabajando, sí, efectivamente. Que increíble, que eres muy joven, que eres madre de familia. que Incluso te estuvieron impulsando en el 2018 para la Mujer Europa 2018. Algo así es el calabón. Sí, sí, sí. Lo, lo ganaste. <risa> Eh, no, no, no, no. Eh, al final eh, eh, se presentaron muchas personas y ganaron, eh, bueno, unas mujeres que eran de bandera. O sea, la verdad es que oh. yo también las hubiera votado. Qué <risa> increíble. Pero, bueno, a donde voy con este, con este comentario es, ¿cómo ha sido para ti eh? ser una mujer en, en estos temas donde tradicionalmente no hay tantas mujeres tomando decisiones? Eh, ¿Cómo ha sido para ti todo esto, Almudena? La verdad es que... Mmm... Desde siempre, un poco la, la. Yo he ido haciendo lo que creía que tenía que hacer, ¿no? Y nunca a mí misma me he puesto ninguna limitación de. Bueno, pues el. el... O sea, nunca me he visto que no podía hacer algo, ¿no? Eh, pues me iba a costar mucho, siempre me lo he luchado todo mucho, lo he trabajado y y el esfuerzo es parte de mi día a día yo no sé conseguir nada si no es porque te has matado para conseguirlo no eh, pero realmente eh, bueno, yo, yo la verdad es que he encontrado un, un, una cosa, o sea, un, unos acompañantes en toda mi carrera eh, que me han ayudado mucho a crecer la verdad es que ahora yo en VEABLE CAPITAL tengo tres socios eh, David, Roberto y Alberto y la verdad es que soy una persona más de ellos, ¿no? Es decir, tengo suerte, yo creo, ¿no? Porque, porque he encontrado un entorno donde... Bueno, pues no miramos si, si es un, una mujer o un hombre, ¿no? Miramos el, el, el hecho de, de, de pues cómo, cómo somos, cómo trabajamos, ¿no? De hecho, Diego eh, Capital tiene muchas cosas así curiosas, ¿no? Porque, o, o, o curiosas o un poco que se salen fuera de, ¿no? Lo que has dicho del mercado, porque sí que está eh, montado, una de las founders eh, es, es una mujer y eso es, es complicado de encontrarlo dentro del Venture Capital, efectivamente. Pero después también nosotros tenemos cerca del 50% ciento de nuestras participadas lideradas por mujeres, que es también una cosa que en un mundo muy de STEM, ¿no? de, de matemáticas, ingeniería, ciencia, bueno, pues normalmente eso es lo que se, se quiere promocionar. Bueno, pues nosotros, yo no sé si será nuestra filosofía, el cómo vemos las cosas, eh, todos eh, esos milestones lo estamos superando no y de una manera, pues la verdad que muy normal. Me encanto de escucharte y te voy a decir porque esta pregunta hace poco la discutí con una VC de Latinoamérica, una mujer también muy joven. Y, por ejemplo, yo le preguntaba, oye, en tu portafolio de inversiones, ¿cuántos son, cu ¿cuántas mujeres founders, cuántos hombres founders, no? O sea, ¿cuántos líderes? Y me decían, no, pues las mujeres son un 10%, los hombres son un 90. Entonces, que tú sí, me digas no, un, es 50, un, sí, sí, un 50. es normal. Un 50, es increíble. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que estamos contentos en, con ella, pero que te digo, Osvaldo, que no que todo ha salido de manera natural, o sea, no eh, estoy contenta, simplemente no sé decirte cuál es la clave para conseguirlo. Me encanto de escucharte y, y te veo emocionada, te escucho emocionada y, y yo sé que de alguna manera adquieres una responsabilidad, pues por estar ahí, seguramente el jalar a más mujeres, el, el, el sabes, el empujar más fuerte. Todas juntas y todos juntos, pues, porque esto no es de vas tú yo, o sea, o vamos todos juntos o no vamos, ¿sabes? Y, y eso me queda clarísimo y, y, y me encanta, te digo, de, de la respuesta. Vayamos pues a la recta final, como te había dicho. Eh, ahora mismo, en el foco de las compañías en las que estás invirtiendo y de los investigadores. ¿Has volteado a ver otras regiones más allá de Europa? O sea, ¿has volteado a ver eh, Medio Oriente, has volteado a África, Latinoamérica? ¿Has visto algo en, en esos lugares? Sí, que es verdad que, que, que somos activos y, y nos gusta hablar, hablar mucho con otros ecosistemas para entender qué necesidades tienen, qué. Bueno, pues un poco ver eh, qué se está moviendo, qué hay. Entonces, sí que es verdad que en otros países de Europa creo que poco a poco eh, empezaremos a tener más presencia y también nos encantaría también en otros lugares de, eh, del continente, ¿no? Porque al final... Lo que nosotros hacemos es trasladar la, lo que, los desarrollos de ciencia a, a la industria, al mercado, y creo que eso es muy útil en muchos sitios. Entonces, lo que es muy importante es entender el ecosistema, ¿no? Entonces, dedicar tiempo a, pues, a ver el, todos los actores, que, cómo funciona todo. Entonces, nosotros sí que dedicamos parte de, de nuestro tiempo a, a ese tipo de labores, ¿no? Que poco a poco... Porque es la manera de construir poco a poco el futuro, ¿no? Eh, las cosas no se construyen en un día. es Las vas durando, las vas creciendo y, y quién sabe, ¿no? Al final, eh, cómo termina todo. Me encanto escucharte. Ah, buena, bueno, vamos a cerrar. Eh, entonces, traes este tema de los 70 millones de euros como el segundo fondo que va a cerrar debe Debes estar súper ocupada y llena de ideas, ¿cierto? Sí, sí, no. La verdad es que tiempo no nos sobra, ¿no? <risa> Algo importante es cómo, cómo la gente se, se está comunicando contigo, ¿eh? de qué manera estás interactuando con ellos. Porque te veo muy activa en, en, en este LinkedIn, eh, tienes tu correo electrónico, tu equipo de comunicación que es fabuloso. Pero ¿cómo, cómo están interactuando contigo? Sí, la verdad es que creo que las redes es, las redes sociales se han convertido en un, en un habitual de nuestro día a día. También, como has dicho, eh, nuestro departamento de comunicación o sea, no puedo estar más contenta con, con ellas porque son lo mejor y, y nos ayudan muchísimo a visibilizar lo que hacemos y a comunicar de una manera sencilla porque por muy complejas que sean las tecnologías, hay que comunicarlos para que todo el mundo lo entienda. Y después, por otra parte, creo que, que como todos nos hemos llenado la agenda de, de, de reuniones en Zoom, Teams y demás plataformas. Porque eh, como ahora no hay que moverse a ningún sitio, ya, ya no tienes ni tiempo ni de tomarte un vaso de agua ¿no? entre una y otra. ¿no? Yo creo que el mundo está cambiando, hay que adaptarse y, y eso también trae muy buena, o sea, muchas ventajas. ¿no? Porque yo creo que, que ahora... Eh, inversores y demás están pues muy abiertos a a lo mejor a, sin tener esa presencia física, el, el considerarte como, como, como una inversión posible y demás y utilizar las herramientas eh, bueno pues eh, que existen eh, actual para, para poder comunicarnos a la distancia ¿no? y poder hacer una view diligence a distancia, cosa que eso era algo impensable ¿no? antes de, de la pandemia, entonces bueno pues a, adaptarse, hay que adaptarse a los tiempos Osvaldo un último detallito, eh, Almudena. Tienes mucho que hacer. Tienes mucho que pensar. Tienes un gran equipo. Eres, eres madre, ¿no? Yo había leído que sí. sí tienes sí, sí, tienes sí, familia. Sí. Pero dime, sí, sí. ¿cómo, ¿cómo liberas todo eso? ¿Qué haces? Eh? Corres, haces ejercicio, duermes, lees. ¿Qué, qué, qué haces para pa no explotar como una palomita de maíz? El ejercicio es muy importante, a mí me encanta, eh, me encanta hacer ejercicio y además yo siempre digo que, que soy más lista cuando termino de hacer ejercicio, no sé, es como que te liberas <risa> o empieza a funcionar es mejor el cerebro, ¿no? Eh, después también yo creo que por lo menos para mí lo que me funciona es yo con mi, con mi pareja, con mi marido, el poder compartir todo y, y el poder dividir todo porque al final no puedes llegar a todas las cosas. Y por último, también creo que crear momentos, ¿no? momentos en los que estás trabajando y estás a tope y estás con tu familia y estás a tope e intentas que todo tenga su tiempo, porque si intentas todo el rato estar en todo, al final te das cuenta que no has hecho nada y has estado liada todo el día. Entonces, bueno, yo creo que esas tres cosas, ¿no? compartir, cuidarte, hacer ejercicio para mí es fundamental. Y, por último, que todo tenga su espacio. Muchas gracias. Muchas gracias por esta conversación, de verdad. Prométeme algo. En el 2022, ya que se cierra esta ronda, vamos a volver a platicar. Venga. Encantada, Osvaldo, Encantada. Venga, te lo agradezco mucho. Pues ahí está, amigos de Interesante. Acaban de escuchar a Almudena Trigo. Ella es founder y partner de Be Able Capital. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.